Yo no estoy en, en contra, no sé si está en contra de lo que vuelan en Chichigua ahora mismo, pero mira el caso de esa pobre paloma como estaba. Pero gracias a un amigo que vino aquí al negocio y pudo buscar un auxilio en, en, para esa paloma. De verdad, el amigo, muchas gracias. Ya no llora, Yo no estoy en contra, en contra de la gente de Chichigua, pero mira el caso que está pasando aquí con ese hilo aquí, en el mismo centro de la ciudad ¿Cómo está esta paloma? ¿Cómo está esta paloma? ¡Cuidado ya! ¡Se fue! Esta paloma acá, aquí en el agarreado ¡Wow! Vamos, vamos, vamos a ver. vamos a ver Jonathan Miren esto, ahora mismo, mira a ver Hoy lunes Como esta paloma, con el, la problemática de este hilo Vamos a ver, ¿de qué manera ahí? Ese es el problema de la chichigua. Mira esta pobre paloma como estaba ahora mismo. Gracias a ese amigo que vino y me dijo que negocio un prontito. Podemos salvarla. ¿Qué le pasó? seguro, vuela ella. Verde. Mira, wow, por fin ya. Libre. Pues fue